Estos chicos, las personas que nos pegaron a mí y a mi cuñado, venían tomados, venían tomados y ya venían jodiendo con los jodidos sato con la gente que iba a caballo. Y una de esas gente fue tres orinas chiquitas que tienen 11 años, 11 años y de ahí la chocaron la primera vela. Eh, lo hablé bien, como debe ser. de ahí cuando ahí se calmó, después eh, cuando el, el más me hace lo mismo ya cuando dije otra el doble manera pero todo esto eh, todo por un bocanada de agresión nada. entonces nosotros nos encontramos eh, nosotros no hicimos nada pero lo engancharon a mi cuñado que él también está lastimado tuvo corte en la cabeza y lo engancharon a él y le pegaron a él entonces cuando yo luego que le pegan mi sobrino bueno disparan a mis sobrinos adelante entonces cuando le pegan a ellos me meto en el medio para que no le peguen y ahí recibo un talerazo en la, en la cabeza con el mismo golpe bueno yo me caigo de la yegua y, ya, y veo que el guaso dispara atrás el, de mi sobrino entonces lo que yo hago dejo la yegua y me voy cogiendo para juntar a todos mis sobrinos porque están muy asustados para juntar a todos y que se quedaran ahí y en el en que estuve cogiendo lo veo a, a este gilete este Facundo aquí que viene de atrás, con el bueno, cual sale el video ahí completo. Eh, ¿Estas personas de qué agrupación son? Estas personas, los que nos han pegado a nosotros, son de la Martina Chapanel, de los bajos de Santa Lucía. ¿Venían tomando bebidas alcohólicas en la cabalgata? Sí, sí, sí, ellos venían tomando bebidas alcohólicas. ¿Y qué es lo que habían hecho que, que te había molestado, digamos, eh, que molestaron sí. a tus sobrinos, cómo fue? Eh, porque ellos venían, con el mismo caballo que tienen ellos, le venían empujando el cabello a mi sobrina como que la querían tirar, digamos. Ah, bien. y La querían tirar del caballo. Nicolás, ¿cómo estás vos actualmente? Porque, bueno, vimos que te pegaron con un revén, que creo yo, y después sí. te caíste una cuneta. Sí, sí, exactamente. Tengo vuelto la cabeza lo que es también un poco en el brazo, ahí tengo un poco brechado, bueno, lo que es la zodía también, lo que es la fantasía, tengo un moretón en carne, y ahí lo que es la parte de la cintura también, así que me tengo que ver ahora con un médico, que han dicho, bueno, la denuncia está en la comisaría novena, que ellos mismos me, me llamaron para que me pongan al médico para que ellos me vean.